Pues aquí vamos a estar en un gameplay de Sonic el Caballero Negro. Y bueno, como pues se ve, aquí está la intro super épica. Como no, pero ahorita nadie le importa, ¿ves? Vamos a ver. Sí, estoy jugando desde una Nintendo, güey. Ay, bueno, como que muchas cosas hay que elegir. Ok, espérense un momentito. Listo, amigos, ya tenemos el nombre. Y bueno, pues un poquito de que. Ok. a mato. ¿Cómo le queda? Ok, aquí estamos. Y bueno, lo primero es que para hacer un Sonic está muy raro. Pero es una espada. No puedo okay. Y el olor de Ring son manzanas No puedo creerlo Y bueno Tendría que usar mucho de No me molesta pero Es un poco eh, Molesta a veces Bueno ya dije molesta Pero no importa que Me provoca ser un poco confusos. Ok para para. Ok Ok, pero ¿por qué? ¿Tú, te... ¿tú te... A fuerza tengo que la espada, ¿cierto? ¿Sí, qué, qué, qué, qué, qué una ¿Eso es más potente que eso! Bueno Ay, ¿por qué? Bueno Me gusta los compotes No, no power, the ser. in you. As I said, as I stand, ¡Ah! ¡No! A vale, ver, otra vez. No. ¡No! no. Esto será épico Ahí te quedas. Oh, bueno, al ser, ese es el final del nivel. GG. Uy, creo que más voy a meterme al Real Tour Venezolano. en bueno, vamos a ver. Oh, ¿qué? no está muerto Digo, mucho? Ay, no. y bueno amigos esto sería el ejemplo de Sonic el caballero negro le un buen y suscríbete te despido, adiós